Hola, mi nombre es Mónica Ospina, gerente comercial de Corredores de Seguros. Quiero contarles un poquito más de mi historia. Después de 20 años de, de estar en el gremio asegurador, decido dar ese salto a la independencia. Creo que no podría describirles todavía el miedo que logré sentir de salir de esa zona de confort, pero bueno, lo logré. Ya son seis años eh, donde estoy supremamente feliz. No fue fácil, pero bueno, les voy a contar un poco más de todo este proceso este viernes. 29 de enero, 7 y 30 de la mañana. Un abrazo, los espero.